Estamos trabajando arduamente en Neo 18, el edificio más alto de San Carlos. Durante esta semana hemos vaciado las columnas del primer nivel y las placas del ascensor. Recordemos que este nivel contará con una doble altura que le dará realce al lobby de ingreso de nuestra residencial. Durante la próxima semana culminaremos con el vaciado de vigas y la segunda altura de las columnas para iniciar la construcción de cada uno de los departamentos de este proyecto. Estamos llegando al 15% de avance de la obra y no pararemos hasta entregarte el departamento mejor cotizado de Huancayo. NEO 18, avanzando a paso firme.